estamos en la segunda parte de tratando de ponerle mi EW11 de oro bueno en... ¡Ah, por fin! ¡Ah, por El, el M4LMG es como la de operador. Cuando, eh, cuando esta y esa ese, como ese ametrallador ¿eh? está lista y yo puedo utilizar el M4LMG. Ahorita mi arma principal es la MWC. ¿sí? si sí, con una pistola tendría caso pesa mucho ¿Ore? ah pero me matan de una jajaja muere ja, ja. no no no no no no no no, no. No costó eso. ¡Tú! No tengo una 55. No sé, baldas. ¿Qué hooping? Wanna... <risa> no, bueno... Dios, No, no.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 Está tengo me encuentro la no imagen Me no, muero Nomás Nomás si doy una kill se desactiva Si muero Me ¿No doy una kill ¿No? Jajaja, <risa> todos tienen M4? ¿Tú un M4? ¿Por qué no entiendo? Estos tienen M4. No, esto es el único. Tiene HBA. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, ya yes. es que mi papá me interrumpió. Aún es que ganamos. Bueno, mañana vamos a conseguir el camuflaje de oro, así que no se preocupen. Si sí, jugar una partida porque ya van a ser las una, más bien ya son. Pero bueno, nomás me quedan 10 bajas. ¿Lo hago? No lo sé. Cinco, pero si sí me faltan cinco bajas. Pero si sí me faltan cinco bajas. Dios mío, madre mía. A ver, vamos a hacer uno privado. Número de bajas. Ajustes, ajustes. Número de bajas 5. 10 mejor. 15. Sí? invitar a mi amigo, lulu no no no estoy solo, ¿verdad? ¿Se fue? No lo sé. ¡Ah! Mira, locos! No voy a morir. Bueno, con mis estrategias no voy a morir. Ya verá. Con, con mis estrategias no voy a morir. por acá. Voy a vigilarlo. Está por acá. Apareció? Sí me apareció, por acá, no lo veo, dónde está, dónde está, dónde está Lolazo, acá, no, Rosy, dónde está, ahí, no, dónde está, si me matas, ya sé dónde está, pero Dios mío madre mía no sé vigilar acá ¿verdad? no hay nadie, no nope. no hay nadie. no no ya. Aquí. no no no no no este? Yo pinche acá. Se acabó el tiempo, simplemente. espera que venga. Que me mata, que me mate. Que me mate, que sé sí, dónde está. no va a salir la cámara aquí? ¿Cómo? no con esto, con esto, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí sí sí sí Não tenho medo. no hay nadie ¿Está muy solo? yo tengo miedo Ah, ¿algo? ¿Qué pasó? Me voy a comer de locos. Franco, please, Franco. Que okay, yo, Franco. No, Franco, qué mal. Ahora tengo lleno de armas personalizadas. Ahí. Oh, no, estoy con miedo. ¿Qué cuatro minutos. Ah, ahorita regresamos. Bueno, ya regresamos. Me tocó hija. Y que jugar, y hacer 5 kilos con la mía de W11 al menos. <ríe> Ay, me gusta cuando se mueve solito. Que ni está caminando. 5 kills 5 más ¿no? 5 bueno oh, ya estamos muriendo ¿Qué estoy culpable la luz no la luz es muy buena arma no solo pensó que yo iba a venir Ah, pero si me roban la kill. Pero no, no puedo matar a nadie. Que no puedo, no puedo matar a nadie. Porque no puedo matar a nadie? No entiendo. Necesito terminar esta partida para tener camuflaje de oro. Pero, pero que no puedo matar a nadie Me estoy letando Vamos, vamos Quiero Tratar de matar a todos Pero es que me roban la kill O me matan Es lo único Me matan Como ahora O me roban la kill Como antes Esto lo dije Simplemente me estoy volviendo? Noop. mira que están matando todos. Y yo el nubazo. Me hago el nubazo. ¿Hay alguien? No, no hay. Yo me hago el nup Ay, no, no. mátale, mátale Le quedaba poca vida. Dios mío. Ahora voy a. Voy a tratar de sacar una kill. Ahorita venimos y... Dios, casi, casi le mato Lo he hecho, he matado a dos Ah, oh, maté a otro justo en cámara Ahí está mi peor enemigo Sí, por fin le he matado Hola, pero ya ves este proceso. Este prosacito Casi me muero Ahí sí, está Uff pero lo bueno es que ya casi he matado a todos. Estoy muy chiquito, me MW. Vamos a derribar. ¡Ah! ¡Oh! No tengo ni cinco nomás cuatro. Una más al menos. ¡Ah! Les aviso cuando termine la partida. Ya he terminado, pero creo que ya tengo la skin de oro. Creo, creo. Creo, creo. A ver, por favor. Por favor. Es mi única. Mi única esperanza. Tengo la skin de Ya está. Quiero jugar otra partida. ¡Sí, ya lo tengo! ¡Perfecto! Tengo la skin de oro, ¡qué bien! Este es el kit de oro. Pongo la acá. Este es mi primer fusil con de oro. La acá de oro. Y la MW11 de oro. ¡Ah, qué emoción! Bueno, amigos, vamos a despedir estos tres videos, creo. Dos, ¿no? No, creo que tres. Sí, tres. Ahora sí, hasta la próxima.